Lo primero de todo, eh, vamos. Quiero, quiero presentarme, vale. quiero que me conozcáis porque además de que creo que es la mejor forma de romper el hielo quiero que aunque tengamos esta pantalla de por medio eh, sepáis un poquito más sobre mí y además os voy a contar mi experiencia como emprendedora y como el marketing, la comunicación y una buena estrategia de marca me, me, ayud, me ha ayudado, bueno, me ayudó porque ya no estoy dentro, dentro de la agencia que, que funder eh, a, a posicionarnos y, y a vivir de ello bastante bien durante unos cuantos años ¿vale? además es un proyecto del que estoy muy, muy orgullosa bueno, primero de todo, todo, me llamo Paloma, vale. este era el salón de mi casa durante el confinamiento nosotras una de las cosas que hacíamos era, teníamos un videoblog eh, y todos los viernes lanzábamos un videoblog con eh, un montón de consejos pues, relacionados con marketing turístico, porque mi agencia estaba especializada en el sector turístico. Y claro, como la creación de contenidos nos ha ayudado siempre a tener tantísima visibilidad, cuando empezó el confinamiento lo que decidimos es pasar esos videoblogs que grabábamos antes en la agencia a casa. Y bueno, me gusta mucho esta imagen porque además traslada, eh, una vez que tienes cogida de por mano tu estrategia de marketing, tu estrategia de contenidos, tu estrategia de difusión, eh, lo fácil que nos resultó a mí y a mis compañeras transformar todo aquello que hacíamos en casa, en, en la agencia, a nuestra casa. ¿vale? Entonces, creo para mí el primer enfoque y la, la primera aprendizaje que os quiero dar es eh, tener muy clara las, sí. eh, las plataformas que utilizáis, los, las herramientas que utilizáis, para qué las utilizáis. ¿vale? Entonces, para nosotros ese que era súper importante, entonces nos quedaron en casa y decidimos empezar a grabar en casa. Pero todo esto iba. Un paso más allá. ¿vale? Eh, nosotros cuando decidimos fundar la empresa, eh, lo primero que hicimos mi, mi socio y yo fue hacer una reflexión súper profunda acerca de cuál era, eh, qué era lo que nos iba a diferenciar del resto de agencias. ¿vale? Porque agencias de contenidos digitales, de marketing digital, hay tropecientos mil. Entonces, nosotros estábamos en Mallorca. Y vimos que en Mallorca no había ninguna agencia que estuviera especializada en el sector turístico. En Baleares no había ninguna agencia de marketing especializada en el sector turístico. Era como, ¿cómo puede ser que la, en la comunidad autónoma que tiene el porcentaje de PIB más alto relacionado con, el, con la actividad turística no haya una, un servicio de publicidad, de marketing, de creatividad especializado en el sector turístico entonces decidimos jugárnosla y, de, y rechazar de primeras a todos los clientes que no fueran del sector turístico eso nos ayudó muchísimo fue de primeras un esfuerzo tremendo porque cuando emprendes, cuando empiezas tu proyecto decir que no a posibles clientes es, es un proceso muy complicado pero teníamos muy claro que nuestra marca, nuestro proyecto, nuestro posicionamiento era de especialización y gracias a eso conseguimos el primer gran cliente dentro del, dentro del sector y eso nos dio un montón de visibilidad dentro del sector, pero además nos ayudó a que toda nuestra estrategia de marketing digital, toda estrategia de contenidos, eh, estaba totalmente especializada en contenido para el sector turístico, entonces todo el mundo que veía y que consumía nuestros contenidos era gente que era potencial cliente nuestro porque era gente que trabajaba dentro del sector turístico. ¿Vale? Con esto quiero decir que eh, cuando planteéis una estrategia de contenidos, luego iremos profundizaremos un poco en esto, ¿eh? pero me gusta poner como ejemplo algo que, que he hecho porque creo que, que acerca muchísimo todos los esfuerzos que hay que poner en eh, ello. Cuando segmentas tu comunicación, te especializas y cuentas cosas que únicamente le interesan a tu público objetivo, lo que consigues es que todo el mundo que te vea sea potencial público objetivo. Con eso lo que haces es, eh, tienes una eficiencia súper grande de todo lo que produces. Porque el objetivo no es tener 200.000 visitas a tu página web o a tu blog o eh, muchísimos seguidores en tu cuenta de Instagram. Eh, el objetivo es que todo el mundo que te siga, todo el mundo que te lea, todo el mundo que te escuche, sea gente que o te pueda recomendar o esté interesado en lo que cuentas o se vaya a convertir en un cliente. Entonces, segmentando muy bien y especializándote muy bien todos tus contenidos es una de las formas de conseguirlo. ¿vale? Entonces, nosotras montamos como agencia de marketing online, nos teníamos muy claro que en ningún momento eso de en casa del herrero cuchillo de palo iba a pasar, eso jamás. Entonces, era como... Todo aquello que veíamos que era nuevo dentro de, de, del sector, bueno, de, del marketing online lo poníamos en marcha y lo probábamos todo para luego también tener esa, esa parte que para demostrar para a nuestros clientes que sabíamos hacer muchas cosas porque cuando empiezas tampoco tienes portfolio, tampoco tienes experiencia. Entonces, bueno, para, nos, para nosotras nuestra estrategia de marketing online se basaba principalmente en, teníamos una web de presentación súper clara que contaba el tipo de agencia que, te, que éramos y lo, los los, los, las soluciones que ofrecíamos a, a las empresas con las que queríamos trabajar, teníamos un blog súper profesional, súper especializado en tendencias de contenido turístico, tendencias de, de experiencia turística cómo utilizar herramientas de marketing turístico etcétera, ¿Vale? teníamos otra estrategia de captación de leads la estrategia de captación de leads es, no sé si veis aquí si veis mi ratón, ¿vale? aquí hay como un banner que pone seis pasos para desarrollar una marca turística. Esos son botones que poníamos debajo de cada artículo de nuestro blog para que la gente que quisiera más información le diera el clic, la llevábamos a una página de aterrizaje, a una landing page con un formulario y si querían más información, a cambio de un documento descargable gratuito, nosotros ya teníamos su, su, su contacto, ¿vale? Y lo te metíamos en nuestra, en, en nuestra base de datos. Esto se llama estrategia de captación de leads, ¿vale? Un lead en marketing online es cualquier contacto que tengas, cualquier usuario del que tengas, por lo menos, su correo electrónico. Eh, todo esto mezclado con la estrategia de email marketing. En email marketing no solo teníamos eh, contenido relacionado con de contenido relacionado con formación en marketing digital o en mostrar tendencias de, de turismo, sino que también mostrábamos mucho que era dentro de la agencia, ¿vale? Y ahí viene cuando descubrimos el papel que podía tener Instagram para contar la historia que vivíamos dentro de la agencia. Aquí hay una foto súper mona que es de cuando Antonia, la directora de arte, damos una a mi compañera con la que trabajaba mano a mano todos los días, eh, su día antes de la baja por maternidad. Entonces nosotros en la agencia teníamos en Instagram lo que hicimos fue, pusimos una GoPro en una esquina, ¿vale? Y lo que hacíamos era cada día hacíamos una foto de todo el mundo que estaba dentro de la agencia. Entonces, bueno, nos montábamos mogollón de historias, montábamos mogollón de juegos y no solo nos servía para mostrarle a nuestra audiencia quiénes éramos y qué es lo que hacíamos cada día porque el equipo, la cultura interna, era, eh, un, es uno de los pilares de, de la agencia, sino además nos servía para dentro de la agencia tener un momento de juego cada día ¿Vale? Entonces como era el momento de la foto del día, la una del mediodía, y entonces era teníamos, nos tenía que ocurrir algo entre todas para contarle a nuestra, a nuestra audiencia. La verdad que es uno de los proyectos que días que nos horrorizaba tener que hacerlo porque era estás de trabajo hasta aquí, tienes que pararlo todo para ponerte y hacer la maldita foto del día porque a veces era esa la sensación, pero la mayoría de días era como a ver qué nos inventamos hoy, a ver quién quiere salir, pues a mí se me ha ocurrido no sé qué. Y era un proyecto totalmente colaborativo. Y bueno, al final, todos los seguidores que conseguimos nos acababan comentando, nos conocían a todas por nuestro nombre, gente de Latinoamérica, gente de toda España, toda nuestra familia, estaba como súper orgullosa, veía lo que hacíamos en la agencia, mi madre entendió qué es lo que hacía en el trabajo. Bueno, al final, es eh, eh, también creo que darle otra vuelta súper positiva al tema del marketing online es utilizarlo como herramienta para tu eh, equipo. Mal, y por último, el famoso videoblog del que ya os he enseñado, la imagen de cuando lo hacía en mi casa. Pero después de todo esto, vale ok, somos una agencia de marketing online, tenemos una, agencia, una, una estrategia de marketing digital súper ambiciosa porque es a lo que nos dedicamos, tenemos mucho conocimiento sobre ello, pero quería contaros una anécdota, ¿vale? En su momento, creo que fue como hace un año, un poquito más de un año, eh, decidimos en la agencia que íbamos a dar un paso atrás, ¿vale? Lo que para todo el mundo igual supone dar un paso atrás, que fue cerrar nuestra cuenta de Twitter y nuestra cuenta de Facebook. Cuando ya teníamos comunidad de seguidores, etcétera, etcétera. No sé si os imagináis por qué podemos llegar a tener una, una decisión, a tomar una decisión como esa. Y fue de verdad una decisión súper reflexiva y muy objetiva, ¿vale? Decidimos cerrar nuestras cuentas de Twitter y Facebook porque eh, habíamos evolucionado nuestro modelo de negocio de agencia de marketing totalmente digital a una agencia de, de, de experiencia de marca, ¿vale? Dentro de la experiencia de marca, el marketing digital es una de las partes. Entonces, eh, habíamos pasado a tener clientes eh, que eran muchísimo más, eh, que eran mucho más cualitativos, no sé cómo explicarlo, ya no ya no trabajábamos con un hotel pequeño sino que trabajábamos con la cadena de hoteles ya no trabajábamos con eh, un restaurante pequeño sino que trabajábamos con gente que quería hacer una estrategia de marca completa para hacer un lanzamiento y toda la posterior eh, experiencia ¿vale? entonces era como en Twitter y en Facebook no estábamos pudiendo contar esa historia, no estábamos consiguiendo el, eh, reforzar el posicionamiento que sí que estábamos logrando a través de otras redes sociales como es Youtube, como es Instagram a través de, toda nuestra, de un nuevo blog que Abrimos, que abrimos hicimos un blog cuando decidimos hacer este cambio de estrategia eh, empresarial, entonces nos dimos cuenta que eh, estábamos invirtiendo esfuerzos en una herramienta que realmente no nos estaba ayudando a, a, ayudándonos a posicionar donde queríamos posicionarnos en ese momento. Es decir, con esto lo que quiero también es deciros y que entendáis es que eh, poner las cosas en marcha, ¿vale? Cuando. Veáis que tienen sentido y cuando notéis que no tengan sentido, no nos, nos sintáis atadas a eso, no es un compromiso. O sea, podéis cerrar una cuenta de Twitter, podéis cerrar una cuenta de Facebook, podéis incluso cerrar una cuenta de Instagram porque igual eh, ha habido un camino en el algoritmo y ya no estáis de acuerdo con esos eh, los valores que tiene la herramienta y no están alineados con los valores de tu compañía. Hazlo, ¿vale? Lo importante es que estéis invirtiendo esfuerzos en aquello que realmente os ayuda a posicionaros donde y cómo queréis, ¿vale? Y bueno, que soy súper defensora de, de las herramientas digitales, eh, creo que todo eso tiene que estar apoyado siempre por una estrategia más de comunicación, más offline, más de relaciones públicas, más de cara a cara, ¿vale? Eh, os, seguiré poniendo, os seguiré poniendo a mí misma como ejemplo, ¿vale? Eh, y además de tener una estrategia de marketing digital súper afianzada, nos lanzamos a organizar un evento, ¿vale? Organizamos nuestro propio evento, que era un evento en el que hablábamos sobre branding experiencial, que es el que nos al, al, al, al, desarrollo de marca, al desarrollo de experiencia de marca en turismo, ¿vale? Hicimos un evento en el que invitamos a muchísima gente y nos consiguió dar un montón de visibilidad y eso para posicionarte y para conseguir reputación funciona muy bien. Tanto yo como mi socia... Eh, en, nos esforzábamos y estábamos muy detrás de todos los eventos especializados, entonces hemos hecho muchas formaciones, hemos hecho ponencias eh, y además otra cosa que hacíamos era hacer eventos en nuestra oficina Teníamos la suerte de tener un espacio súper grande que podíamos compartir, entonces uno de los proyectos que hicimos fue, nosotras como emprendedoras, lo que queríamos era crear un espacio para emprendedores, eh, un espacio en el que pudiéramos compartir eh, la experiencia de emprender y de esa manera nos dábamos a nosotras visibilidad como mujeres emprendedoras dentro de un sector que es mayoritariamente masculino, sobre todo dentro de la industria turística, y nos conseguíamos posicionar invitando a otros emprendedores y a otras emprendedoras y creando como un pequeño círculo dentro de nuestra propia gente Entonces, bueno, al final han sido seis años en los que eh, no hemos parado de trabajar en nuestra marca y os diría que... Eh, mi trabajo como directora creativa y estrategia, estratégica de la agencia llevaba mucho el contacto con los clientes, y muchos proyectos de los clientes, pero el 20% de mi trabajo, el 20% de mi tiempo estaba dedicado a nuestra marca. Es decir, creo que reinvertir un 20% de todos los, de tus esfuerzos en tu marca, en tu promoción, en conocerte a ti misma como proyecto, es una inversión súper recomendable. ¿Vale? y ya esto es como que lo digo de forma total, totalmente personal no creo que en ningún máster en, eh, en ningún curso que hagáis os expliquen eso pero bueno la verdad que mi experiencia personal me ha servido de bastante y me gusta mucho trasladar este, este aprendizaje ¿vale? y ahora, después de haber echado mi primera chapa de 20 minutos que me gusta un montón hablar eh, me gustaría ver si te, algún voluntario, alguna voluntaria le gustaría comentar ¿Vale? En menos de cinco minutos, porque ya llevamos casi una hora, ¿vale? ¿por qué creéis que el marketing digital es importante para vuestro proyecto? Y por otra parte, ¿cuál es la estrategia o herramienta que menos gracia os hace utilizar? Ya sea porque os, os da miedo por cualquier cosa, porque creéis que no es útil, porque lo habéis intentado y ya os parece complicadísimo. vale Creo que ahí hay también una relación de miedo con el tema de, del marketing online, cuando nunca lo habéis puesto en marcha, que... Bueno, que me gustaría que también pudiéramos compartir, ¿vale? A ver si alguien, si alguien quiere compartir su experiencia con nosotras. O simplemente contar por qué creéis que vuestro proyecto, por qué el marketing digital es importante para, para vuestro proyecto. Bueno, si queréis me lanzo yo, si veo que no hay nadie... Perfecto, Silvia. Vale, mira, yo trabajo en una organización en favor de los animales, entonces nuestros clientes son los posibles donantes sus socios que nos ayuden a financiar nuestra labor. Uh -huh. Así que para mí el marketing digital no es algo nuevo, pero sí que desconozco eh, muchísimas de las cuestiones a nivel profundo, es decir, yo desconozco cuál es la estrategia a llevar en determinadas redes sociales para hacer... Eh, eh, para dar a conocer la marca y, y el trabajo que realizamos para generar atractivo a los posibles socios y, y, y conozco eso sí en profundidad que los algoritmos de las diferentes redes sociales pues están haciendo que, por ejemplo, en una página que tenemos un millón de socios, tengamos 200 likes a la noticia más importante que hemos lanzado. Entonces, sé las barreras que están suponiendo las redes sociales para llegar o, o tener un alcance en nuestros seguidores y convencerles de que el mejor dinero invertido para ayudar a los animales es el que nos donan a nosotros, por ejemplo. Entonces, para mí, eh, esto se ha convertido en un reto totalmente. Es decir, eh, no sé cómo, cómo, cómo trabajar para para conseguir en redes un impacto y traer a esa gente a nuestro a nuestra propia página web o que firmen nuestros boletines claro al final es la lucha contra el algoritmo y el algoritmo lo, lo, lo tiene lo tiene facebook y son ellos los que deciden al final entonces bueno pues aquí creo que nos toca a todos pagar un poco porque hemos disfrutado y en esa parte me toca hacer un poco abogado del diablo, pero hemos disfrutado de estas herramientas gratis durante muchísimos años y, y ya nos piden que invirtamos. Y lo malo, por otra parte, es que ellos son los dueños de nuestros seguidores. O sea, por eso apoyo muchísimo y os lo explicaré después que trabajéis en vuestra base de datos. Vuestra base de datos son vuestros seguidores, es de vuestra propiedad. Y si en algún momento se cae Facebook, muere Instagram o lo que sea, o la red social que esté en ese momento, vuestra base de datos... Es vuestra, o sea, no depende de un tercero. Y ahí es donde al final creo que es donde, ya a nivel de conversión, a nivel de luego conseguir eh, suscriptores o en tu caso conseguir donan donaciones, eh, seguro que la consigues muchísimo mejor eh, a través de un contacto directo, a través de mail. Ay, muchísimas gracias Silvia por compartir de verdad. No sé si alguien más quiere compartir su experiencia o seguimos para adelante. Pues a mí Hola. me gustaría compartir. Hola. Hola. No, me gustaría compartir porque lo que has dicho, tu presentación me ha gustado un montón y me emociona mucho porque yo no tengo ni idea de. No tenemos ni idea de estos, de estos asuntos de marketing y nos cuesta a veces, pero la verdad es que seguimos normalmente la lógica y, bueno, nosotros nos dedicamos a la industria del café. Vale. Y, y actualmente estamos eh, impartiendo talleres y, y cursos de café en Madrid. ¿Cómo se llama vuestro proyecto? Nuestro proyecto se llama Coffee Profiling. Vale. Estamos muy al principio porque nuestro proyecto en, queremos que siga muchas más fases adelante, pero es una iniciativa para ayudar y apoyar sobre todo a la industria cafetera. Desde el inicio hasta el fin hay muchos actores que participan y entre ellos pues, el primero que participa es el caficultor y el último el, el barista que es el que prepara el café. Son yo creo los dos más perjudicados en la industria porque el caficultor no recibe muchas veces el dinero que debería y, y en, el, el, el, en cuestión del barista... Se gasta mucho dinero en cursos que son muy caros, aparte de todo el equipamiento para café de especialidad es también muy costoso. Y a nosotros pues, hemos empezado por el último eslabón, porque es, lo, es lo que, eh, con lo que podíamos ahora mismo empezar. Y, y bueno, eh, lo que hacemos es eh, compartir y, y dar talleres mucho, mucho, mucho más asequibles, basados en una, en una enseñanza muy diferente a la que existe. Eh, bueno, es que no sé cómo, cómo continuar, pero lo que yo quería compartir también es que hemos empezado con Instagram uh -huh. y nos gustaría hacer algo en YouTube un poquito más adelante y luego más adelante la página web, pero mucha gente nos dice que, que por qué no... Eh, venga eh, que yo te sigo y luego mis amigos te siguen y la verdad es que no nos estamos volviendo locos por, por, con eso porque realmente los pocos in, par, eh, seguidores que tenemos pues son realmente potencial, no sé cómo las has con la punta aquí poten potencial público objetivo <ríe> y me gusta mucho eso porque bueno pues nos hemos alegrado que de que creemos en, en ellos sin saber de ello entonces pues... claro, claro si es que al final el, el promocionarse por en, entornos digitales es la digitalización de la promoción que había antes entonces creo que simplemente son herramientas nuevas y seguir a vuestra intuición sobre todo con proyectos tan específicos creo que es lo más, es lo más importante es conocer también muy bien cómo funciona vuestro sector, Perfecto. cómo funciona vuestra industria, el mundo en el que os movéis, cómo se, se comunica Entenderlo muy bien y, y ser naturales, claro que sí, no creo que o sea, cuando empecéis a forzar las cosas es el momento en el que nos va a funcionar. Así que fue un... Aparte que no podríamos abarcar claro. um, en este momento y preferimos pues, hacer las cosas bien, aunque sea poco a poco. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir de verdad. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más te gustaría compartir? Yo mismo, Paloma. Vale. Mira, yo la verdad no, no tengo ningún proyecto. O sea, tengo un proyecto en mente, pero no tengo ni idea de cómo sacarlo adelante. No tengo ni idea de... Mejor dicho, no no, no sabría... Ahora mismo no, no sé cómo sacar adelante un proyecto. Uh -huh. Pero respondiendo a, lo, a las preguntas que haces, ¿no? <coughs> Me dicen que porque es importante el proyecto de marketing digital. Pues evidentemente estamos en un cambio de era muy grande. Y es una era digital, totalmente. Y nos estamos abocando a ello. Ahora, prácticamente todas las relaciones van a ser digitales, como lo que tenemos ahora. Y bueno, pues, evidentemente el marketing digital es, es, un, es un presente, ¿no? Lo tienes en el teléfono, lo tienes en el móvil, lo tienes en, en todas partes. Por lo tanto, es una herramienta muy válida y muy buena. Es grandísima, ¿no? Entonces, me dice, ¿cuál es la estrategia de herramientas que menos gracia te hace? Por desconocimiento. Sí, la verdad que sí. Para mí el marketing digital es un desconocimiento total. Eh, lo he intentado, o sea, he buscado, eh, me, pues, he intentado buscar por páginas web y esas cosas, pero a mí se me hace un mundo entero, inmenso, o sea... Um, cuando hablas de captación de LEDs, cuando... ¡Ay, una pregunta! Perdona que te, que te pueda hacer una pregunta. Muy rápido. ¿Qué diferencia hay del blog con B y del blog con V? Eh, el ¿no? blog con V es el videoblog. Es el que haces, pues, ah. a través de... Tienes como YouTube o incluso dentro de una herramienta propia que lo haces a través de vídeo. Y el blog con B es el que haces escrito. El que haces escrito. Ah, sí. vale, vale, vale, vale, vale, vale. Estaba yo un poco perdida en esa situación y yo... yo entonces, claro, tú ves, bueno, redes digitales, eh, yo como tal, redes, eh, tengo, bueno, tengo un Twitter, tengo, pero Instagram, Facebook, no, no lo manejo. No, no, y no es por desconocimiento, sino que el Facebook me parece como, no sé, como tan impersonal, pero entiendo que en un plan de proyecto, pues es interesantísimo, ¿no? Y, claro. y, y todas estas cosas. Así que tendría que empezar más o menos como desde cero uh -huh. y, y montar una red que no lo sé, o sea, eh, lo que decía, por ejemplo, Benel, ¿no? Con Belén, con, con los familiares, con los amigos y no, y tirar un poco para adelante. Así que, bueno, no, no sé, es, es una aportación que quiero dar y es, es, mi, es, es mi visión desde ahora, ¿no? Uh -huh. Ay, gracias. Eh, respecto a lo que dices, una cosa que os recomendaría es que no intentéis abarcarlo todo de primeras, se sé que hay muchísimas plataformas y que la sensación es que quiero estar en todo todo el rato y que si no estoy aquí va a haber alguien que no me va a ver o voy a perder una oportunidad. Eh, concentraros en plan, priorizar como en todo en esta vida, priorizar, elegir las herramientas con las que os sintáis más cómodas eh, y a partir de eso, en cuanto tengáis una herramienta ya eh, establecida, ir a por otra Y lo que comentaba antes, igual cuando abréis la tercera La primera la descartáis Porque veis que os está haciendo más eficiente Las siguientes eh, Eso por una parte, y por otra parte Si no tenéis experiencia como usuarios Con algunas redes sociales, con algunas herramientas Os recomendaría que os metierais Primero como usuarios antes de lanzar Vuestra marca, vuestro proyecto De forma más más profesional. Porque creo que al final, si no contáis con alguien especialista que os ayude a llevar toda la estrategia de marketing digital, y con eso no me refiero solo a las redes sociales, que al final parece que todo se vuelca a las redes sociales, me refiero al email, me refiero a tu, a, una, a una buena página web, me refiero a, a, un, a un blog utilizarlo de forma personal, empezar a leer blogs, empezar a mirar páginas web eh, con un punto de vista más profesional, empezar a recibir esos correos electrónicos de promociones de las marcas a las que estáis suscritas eh, desde un punto de vista más, más profesional, de manera que vayáis interiorizando cómo funcionan todas esas herramientas para luego eh, empezar a probar con vuestro proyecto. Pero si os lanzáis sin ni siquiera haber tenido una cuenta personal en Instagram, por ejemplo, o en TikTok ahora mismo, eh, no, no lo hagáis para vuestra empresa de primeras, primero entender cómo funciona la herramienta, ¿vale? Porque cada una de las herramientas funciona de una forma diferente porque está pensada para conseguir un objetivo un objetivo diferente, ¿vale? Y no sé si a alguien más le gustaría participar o ya sigo adelante. No, creo que sí. Hola, Hola que no encontraba el micro. Ay, casi te pierdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy María de la Torre Roses y uh -huh. junto con mi socia Jimena Burgueño, pues eh, hemos creado, nos hemos asociado, somos directoras de casting para proyectos. Mmm, bueno, nuestra intención es hacer ficción, cine y, y televisión, pero bueno, eh, hacemos teatro, hacemos publi, hacemos lo que sea, somos rastreator. Eh, nacimos como, como agencia de, de casting justo hace un año, eh, momentazo, y es verdad que le damos muchísima importancia a las redes sociales, porque en nuestro sector muchos de los contactos se hacían a través de eventos, eventos uh -huh. que han sido cancelados, han sido anulados y es imposible encontrarte de frente con el productor ejecutivo de X cadena, entonces, pues bueno, el, ahora mismo el método que estamos encontrando para conectar con esa gente es a través de, de redes. Y personalmente a mí me dan tremenda pereza. Es... Oh, es como... Porque no, <ríe> es mucha pereza, muchísima, de verdad. Y hay muchas veces que se me ocurren ideas y... Bueno, pues vamos a publicar esto, vamos a hacer otra cosa. Pero, pero realmente me resulta una tarea muy, muy tediosa. Sé que tengo que hacer las paces con, con Instagram, con Facebook, con Twitter y con toda esta gente. Y estoy en el proceso. Así que nada, de momento ya he cogido unas ideas muy guays que he ido oyendo, que he visto ahí, por ejemplo, en una fotito había departamento de la felicidad, me ha encantado, o sea, quiero hacerme un organigrama con ese departamento y ponerlo en redes sociales, que tengo un departamento de la felicidad, sí. porque creo que es algo muy, no sé, me apetece contar las cosas de manera positiva, ¿no? Y creo claro. que esa es por ahí por donde tenemos que, que caminar. Gracias por compartirlo María y una cosa que os recomendaría a los que estáis, os sentís esa, ese agobio de tengo muchas cosas así que en la cabeza que quiero compartir y no sé por dónde empezar, eh, sentaros un día, un día reservaroslo para crear todo el contenido y programarlo. Hay herramientas fabulosas que son gratuitas que os permiten programar el contenido en redes sociales. Lo programáis un día para dos semanas, un mes incluso, si el contenido que queráis no depende mucho de la actualidad y os olvidáis. De verdad, porque es que si no, es normal. Es normal que agobie. Porque crear contenido para redes sociales es como esa presión de tengo que ser creativo, tengo que ser original, tengo que sí. contar desde un punto de vista que represente mi marca, tengo que hacerlo... bueno. Todas las variables que se pueden poner encima de la mesa, que son todas y más. Entonces, si un día te centras, te sientas, haces tu calendario y coges todas las fotos, haces todos los copies, lo programas y te olvidas, y luego ya pues, tienes que hacer aparte atención al cliente, si tienes uh -huh. muchos contactos a través de redes sociales, pero es que si no, es inabarcable. ¿Nos puedes recomendar alguna herramienta de este tipo? Para programar en Instagram, por uh -huh. ejemplo. Sí. se se llama Later. Vale. Va, va bastante bien y creo okay. que la versión gratuita te permite una cuenta. Vale, lo hemos utilizado mucho. Yo a nivel personal lo utilizaba también, me obsesioné tanto. <risa> sí, sí, sí. Pues gracias. Nada María, a ti por compartir. Ok, vale, pues venga, vamos a seguir. Muchísimas gracias a todos por compartir esta primera experiencia, por, compartir el, eh, por romper el hielo y nada, vamos, voy a empezar, ¿vale? Pues... Paloma, solo un segundito, que estaba Rodrigo con la mano levantada, si, si puedes en un minuto decir, Rodrigo, no sé si... Hola. Hola, hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, veréis, eh, nosotros, yo estoy en una incubadora de startups, se llama Demiune, y lo que estamos eh, planteando es una plataforma para la agilización del mercado de alquileres. Eh, para la, agilización. Lo que queremos, la agilización. Lo que queremos es eh, levantar, quitar la barrera de la necesidad de liquidez eh, inicial por parte del inquilino, hay que pagar fianzas, depósitos, etcétera uh -huh. Y respecto al tema del marketing eh, digital, bueno, es que el, el último año ha acelerado muchísimo todo el, la digitalización de todo y, y evidentemente yo creo que es el principal eh, canal ahora mismo. Cada vez hay más nativos digitales o gente que, que parte de su vida la pasa en, en el mundo digital. Uh -huh. y, y además ese, el coste de la publicidad se reduce muchísimo para cualquier empresa pequeñita y, y además el, el público objetivo se te amplía también radicalmente. Y lo que menos me gusta lo que menos utilidad le veo, no sé si es por culturas, el marketing de influencers. Porque no me parece muy fiable. El, eh, primero tienes que gastarte, para llegar a los top, utilizar algún top, tienes que gastarte muchísimo dinero y el CPA me parece que puede llegar a, a ser altísimo. Porque además es que sí, te pueden decir que tienen 3 millones de seguidores, pero no sabes en realidad cuántos bots hay o, que, o si eso es real. ¿no? Y bueno, eso es todo. Vale. Muchas gracias por compartir, digo, siento, eh, que, me iba, que me iba lanzada al siguiente apartado. <risa> eh, en cuanto a lo que comentas del, del marketing de influencers, creo que no se trata de, de un número, creo que se trata de la confianza. Creo que se trata de, hay perfiles que sí que son capaces de llegar de forma súper directa y de forma súper fácil a un tipo de público. Y, y al final creo que no es estar obsesionado con dulce o con cualquiera que tenga un millón de seguidores, sino igual conseguir a alguien que tenga 50.000, pero que sabe contar el mensaje, tiene esa confianza, tiene esa relevancia en un círculo más pequeño. Para mí lo, lo mejor que tiene el marketing digital es la hipersegmentación. ¿vale? Con eso me refiero a llegar a pequeños grupos de, de target, de, de segmentos, de, de clientes ideales, de forma directa y no como en la tele que llegas a dos millones de personas de golpe, pero no hay ningún tipo de segmentación. Entonces, eh, trabajar con un influencer puede ser súper útil si tienes muy claro y esa persona te tiene que, que dar un informe de cuál es el, el, la demografía de su audiencia. Si algunos planteáis hacer eso, lo primero que tenéis que pedir es demografía de la audiencia para saber si realmente está alineado con la gente a la que queréis llegar. No, no se trata, no creo que no se trata de números, sino otro, una vez más, como todo el marketing digital, de, de segmentación. ¿Vale? Y, y, per, y perdona, Paloma, ¿y cómo, o sea, si no tienes ni idea, cómo empiezas a contactar con influencers? Por intuición. Si no tienes ni idea y no tienes acceso a una herramienta, porque hay herramientas que te dicen, pero son de pago, hay herramientas que te dicen cuáles son los influencers que están. Eh, que, que, que llegan a ese tipo de segmento por intuición, si tú estás metida en todo el sector tú sabes a qué tipo de influencer sigues por ejemplo, o ir a ver en, en Instagram por ejemplo a gente que sabes que es parte de tu público objetivo, meterte en su cuenta y ver a quién sigue esa persona y de esa manera ir haciendo una investigación más o menos manual de si hay algún tipo de influencer dentro de las personas a las que sigue un poquito de trabajo manual ya, ¿Ya podemos seguir, Elena? Eh, sí, adelante, adelante. Gracias. Vale, entonces, lo primero... Una de las primeras cosas que quiero que tengáis en cuenta cuáles son los tres pilares de, para tener una buena estrategia de, de marketing digital, ¿vale? Creo que eh, entenderlo, verlo en forma de pirámide, como está aquí, es bastante útil, ¿vale? La base... De, de, vuestro, de vuestro proyecto De cualquier tipo de estrategia que vayáis a llevar a cabo Es vuestro producto o servicio ¿Vale? Tenéis que entender muy bien Qué es Lo que ofrecéis, qué es lo que vendéis eh, Y no solo De forma totalmente objetiva Con eso me refiero a tener una lista De las cualidades o de los de, a nivel objetivo De qué es lo que hacéis, sino Por qué es especial, por qué os van a elegir A vosotros y no a vuestra competencia ¿Vale? Eh, tener esa visión global de esto es lo que ofrezco, esto es lo que vendo, esto es lo que quiero que me contraten y gracias a esto es por lo que quiero vivir, ¿vale? Porque al final emprendemos también pues para, para vivir de, de nuestros proyectos, ¿vale? Y en base a eso, ¿vale? Cuando tengáis muy claro, cuando hayáis hecho ese ejercicio totalmente consciente de qué es lo que vais a ofrecer y por qué, ¿vale? Tenéis que hacer esa estrategia de marca, tenéis que definir que es lo que le da valor a lo que ofrecéis, ¿vale? Y cuando hablo de valor, hablo de, eh, de una parte súper emocional, diseñar una estrategia de marca, hacer un proyecto de branding, es darle valor emocional a vuestro producto o a vuestro servicio. Eh, tiene, tiene, que, que, tiene que ver con algo totalmente visceral, porque como consumidores elegimos una cosa u otra porque muchas veces nos llama la atención, si necesito algo, si quiero algo, al final me da igual que sea dos euros, más, dos euros arriba, dos euros abajo o eh, dependiendo de, de qué tipo de proyectos sea, el precio al final no es tan importante, lo importante es que te genere confianza y la confianza la generamos a través de la marca y mucho más ahora y en marketing digital que no podemos presentarnos a nosotros, no somos nosotras las que hablamos, ¿vale? son nuestras marcas. Entonces, teniendo esa estrategia de marca, dotándole a nuestra marca una identidad totalmente reconocible y diferencial, es cuando vamos a conseguir generar esa confianza dando valor, ¿vale? Y valor emocional. Y por otra parte, y por último, ya la puntita del Iceberg, que es lo que se ve, ¿vale? Nosotros vemos cuáles son los planes. ¿Vale? ¿Cuáles son los planes estratégicos? ¿Cuáles son los planes de marketing? ¿Cuáles son los planes de, de comunicación de los proyectos? Eso es cómo lo vamos a vender, ¿vale? Ese va a ser el cómo. Pero si os es, fijáis, y lo que quiero que os quede claro es que ese plan, esas ejecuciones, esas tácticas, al final es lo último, es la puntita del iceberg. Debajo tiene que haber una, una reflexión totalmente estratégica de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿vale? Eh, y teniendo en cuenta que están totalmente relacionados los tres, es decir, si eh, por lo que sea cambia nuestro producto o servicio, ¿vale? tenemos que mirar cómo va a evolucionar nuestra marca, cómo evolucionamos nuestro plan. Si dentro de eh, nuestro plan de marketing decidimos que da una red social o aparece un nuevo, una nueva red social, por ejemplo, dentro del, dentro del panorama pues tenemos que revisar si nuestro producto o servicio está preparado para estar lanzado en esta nueva red y nuestra marca está adaptada a esas nuevas condiciones, ¿vale? Entonces, trabajar primero el producto o servicio, definir la marca y diseñar un plan, pero luego tener en cuenta que están todos totalmente, totalmente relacionados. ¿vale? Y ahora quiero que, hagan, que hagáis un ejercicio totalmente individual, ¿vale? Os voy a dar cinco minutos para que cojáis un papel y un boli o... Una hoja en blanco en el ordenador, la herramienta que utilicéis para escribir Y quiero que hagáis antes de explicaros muchas cosas Una reflexión inicial respondiendo a estas, a estas cinco puntos ¿vale? eh, Quiero que reflexiones acerca de cuál es vuestro producto o servicio Y penséis, entre otras cosas, cuál es el valor que tiene Cuáles son las necesidades que cubre En qué se diferencia de otros proyectos que conocéis Qué es lo que hace especial Y qué es lo que vosotras aportáis al proyecto que lo hace único son cinco preguntas que podéis responder en cinco frases que creo que en diez minutos podéis, podéis reflexionar. ¿vale? De verdad, quiero que hagáis este, este ejercicio y, y en cinco minutos nos volvemos a ver. ¿vale? Muy bien, esta reflexión me gustaría que os la guardaréis para, para vosotras y cuando acabemos esta sesión, estaría genial que revisar ese papel y lo volvierais a, a escribir, ¿vale? Si cambiáis algo y evolucionáis algo, creo porque es porque algo habremos aprendido durante, durante hoy, ¿vale? Eh, voy a ir continuando. Y os, me gustaría explicaros cuál es el proceso de trabajo para verificar que vuestro producto o servicio eh, tiene solidez y pues un a largo plazo, a plazo incluso eh, una fórmula para mejorarlo, ¿vale? Eh, lo primero de todos es que os recomiendo cuando, cuando, cuando empecéis con el proyecto, aunque ya lo tengáis eh, desarrollado e implementado, que lo vayáis haciendo incluso una vez al año, os recomendaría hacer este proceso que es primero trabajar un estudio de competencia, ¿vale? Para definir un producto o servicio, para luego Poder desarrollar una buena estrategia, un plan de comercialización y de marketing, es realizar un estudio de competencia, ¿vale? La idea es que estudiéis proyectos que son similares y que cubran la misma necesidad que el vuestro, ¿vale? Eso os ayudará a saber cómo está, cómo está la competencia, cómo está el mercado, qué. Qué rangos de precios utilizan, ¿Qué tipo de, qué tipo de comunicación están utilizando, cómo utilizan sus redes sociales, fijaros en cómo utilizan sus plataformas, otras plataformas digitales. Un truco que os recomiendo que hagáis es que os suscribáis a sus a sus newsletters. ¿Vale? Cuando estéis haciendo un estudio de competencia, cuando veáis una marca que os interesa tener fichada por lo que sea, es entrar en vuestra página web y si dentro de su, de su, de su página web veis que tienen un formulario de suscripción, suscribiros, ¿vale? porque las, las empresas, los proyectos que a, a, tenemos una estrategia de marketing de email marketing bastante desarrollada, puedes aprender muchísimo y puedes hacer un seguimiento súper bueno de cuál es el tipo de promociones que están haciendo, cómo se están comunicando con su base de datos y para mí siempre ha sido una herramienta, vamos, súper fundamental para, para tener fichado el, el mercado, ¿vale? Y ya pensando en una estrategia de, de marketing online, hacer esa, visibilidad, hacer esa visión, hacer ese estudio dentro de eh, todas sus herramientas de marketing digital desde un punto de vista mucho más analítico, ¿vale? Para sacar ideas o para ver cómo os podéis diferenciar, ¿vale? Porque cuando haces un estudio de competencia no se trata solo de pensar eh, cómo te vas a diferenciar de tu competencia, sino también para, para tener ideas de cuál es qué es, lo que se lleva, qué es lo que se lleva en el mercado, ¿vale? Pero sobre todo para ver qué es lo que se lleva en el mercado hay un estudio... Hay, un, hay una técnica que se llama el benchmark o estudio de tendencias. En marketing ya sabéis que nos encanta utilizar muchas palabras en inglés, pero en el fondo es un estudio de, de tendencias que es investigar y tener un seguimiento sobre aquellas marcas, aquellos proyectos que te inspiran, ya sea dentro de tu sector o en otro sector, ¿vale? que sean pioneros e intentar ver por qué triunfan, qué es lo que hacen diferentes, por qué son tan atractivos. ¿vale? Eh, cuando hagáis el estudio de competencia, tener siempre en mente que vuestro objetivo es diferenciaros de ese mercado, pero cuando hagáis el estudio de tendencias o cuando veáis otras marcas, otros proyectos, desde ese punto de vista más inspirador, eh, hacerlo siempre desde un punto de vista de qué ideas podéis coger para mejorar lo que ya estáis haciendo. ¿vale? Y cuando siempre te, tener en, en, en mente siempre bueno, estos dos procesos pueden ayudar para cualquier tipo de, de táctica que tengáis que poner en marcha en vuestro proyecto. Pero hablando de marketing online, que es de lo que hemos venido a hablar hoy aquí, lo que os recomiendo es que lo hagáis siempre con una mente un poco analítica de a ver qué es lo que hacen, por qué hacen esto, cómo están reflejando sus valores, eh, por qué me atrae lo que está haciendo o por qué me causa rechazo. ¿vale? Intentar pensar en las herramientas, por qué las usan, cuál es el objetivo que hay detrás de ese uso y eh, si realmente veis que esas ideas las podéis utilizar o estáis obligados, porque es una competencia muy directa, por ejemplo, a diferenciaros ¿vale? Eh, una vez que tengáis, eh, gracias a estos pasos uno y dos, un poquito más visto y más entendido cómo, cómo funciona el mercado el tercer punto es que conozcáis súper, súper, súper bien a vuestro público ideal, ¿vale? A vuestra clientela ideal, a vuestro target, a vuestro segmento, bueno, hay 300.000 formas de decirlo pero a mí me gusta hablar de público ideal porque al final lo que tenemos que hacer es idealizar a esas personas, esas tipologías de personas que queremos tener como clientes. ¿vale? Y cuando hablo de idealizar es intentar entender, empatizar al 100% con ese tipo de personas hasta que llegue un punto que lo reconozcas por la calle. ¿vale? Con eso me refiero a que eh, tengas tan entendido para quién estás ofreciendo soluciones... ¿Para quién estás trabajando o quién quieres que colabore con tu proyecto? Que si de repente, cuando podamos conocer a gente nueva, estás con un grupo de personas, ves a alguien y dices es que, es, que, es que está representando perfectamente a mi público ideal. O ves un personaje por la tele, por ejemplo, eso también pasa y eso también es una, buena, una, forma, una forma muy buena de estereotipar al, a tus públicos al, al público ideal, a tu segmento. El objetivo es que empaticéis con ellos, ¿vale? Entonces... ¿De qué sirve empatizar hasta un punto tan emocional con vuestros segmentos, con vuestro público ideal? Sirve para que en el momento que tengáis que poneros a crear contenido, tengáis una persona en mente. Y al tener esa persona en mente, crear contenidos de una forma muchísimo más, más sencilla, ¿vale? Pues por ejemplo, hay eh, el novio de una amiga o la pareja de, un, de mi compañero de piso representa súper bien a un segmento de mi público ideal, ¿vale? Pues quiero hacer, quiero programar un post en mi blog... Que le hable a esa persona sobre una solución que ofrezco, sobre un proyecto que voy a llevar a cabo, que sé que le va a encantar. Pues tienes a esa persona en la cabeza y se lo cuentas, ¿vale? Eh, una de las formas que nos va a servir para diferenciarnos mejor de toda nuestra competencia es cuanto más humanicemos nuestra comunicación, mucho mejor. Y humanizarla no significa hablar como si nosotros estuviéramos hablando, sino ponernos en la, en la piel, empatizar totalmente hacia quién es nuestro público ideal, ¿vale? Ahí es donde se tiene que, hay que romper todas las barreras digitales, de una manera lo más personal y emocional posible. Y una vez que ya tengamos fichado, que es lo que hace nuestra competencia para diferenciarnos, cuáles son las tendencias dentro del mercado que más nos gustan para, para inspirarnos y quién es nuestro público ideal para hablarle directamente, lo que tenemos que hacer es verificar lo que ofrecemos, ¿vale? Eh, volver a ese ejercicio del producto, del servicio al que podéis volver tantas veces como queráis vale decir, ok estoy haciendo algo que se diferencia de mi competencia estoy haciendo, estoy haciendo algo que está siguiendo las tendencias del mercado o igual si mi estrategia es estar totalmente fuera de las tendencias del mercado es como estoy haciendo algo totalmente diferencial y sobre todo está respondiendo a unas necesidades reales que tiene mi público ideal ¿vale? que tiene esa clientela, que tiene esa gente a la que quiero atraer dentro de mi al que quiero atraer a mi proyecto, entonces una vez que tenga hecho este círculo y cerrado este círculo, que se retroalimente, ¿vale? Esto es un ejercicio que os recomiendo que hagáis, eh, pues lo que comentaba antes, una vez, yo creo que una vez al año sería maravilloso, pero maravilloso y así veréis cómo vuestro negocio va evolucionando y a medida que evoluciona vuestro negocio, vuestro plan de marketing tiene que evolucionar también, ¿vale? No os quedéis estancados, lo que decía antes, si era algo que ya no sirve, quitaroslo, quitaroslo de encima bueno, como, como os comentaba, una otra reflexión que quiero que hagáis en base a quién es vuestro cliente ideal es vuestro cliente más rentable. Con rentabilidad no me refiero a esa persona que está dispuesta a pagaros más, sino a aquella persona o aquel perfil que está dispuesto a o que va a mantener vuestro negocio más a largo plazo. Ya sea porque son tipos de clientes o tipos de colaboradores o tipos de, sea que, cual sea, vuestro modelo de negocio por cliente entender la persona o, el, o la entidad que sostiene Vuestro proyecto, ¿vale? Eh, no esa, esa, ese cliente que os va a dar más dinero de golpe o más rentabilidad de golpe, sino eh, focalizar vuestros esfuerzos en eh, generar proyectos a largo plazo, ¿vale? En generar relaciones a largo plazo. Eh, creo que tener promociones, en el caso de gente que venda productos más concretos, el tema de, la, de, de las promociones, de hacer eh, rebajas de precio en momentos Puntuales es importante y es necesario muchas veces pues, para sacarte más de stock y demás, pero realmente la persona que va a ser realmente rentable para tu negocio es aquella que te compra fuera y dentro de temporada, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pensar siempre en el largo plazo de vuestro proyecto. ¿vale? Eh, hay muchas veces, sobre todo cuando empezamos, que tendemos a ser cortoplacistas, pero como os comentaba en mi caso, empezar a decir no a clientes que fueran de fuera del sector turístico nos ayuda a posicionarnos como realmente una agencia especializada que es lo que queríamos ser y a raíz de eso conseguimos empezar a, a tener clientes y proyectos muy a largo plazo dentro del sector que nos dio visibilidad para proyectos mucho más innovadores que es al final en nuestro caso, o en mi caso, donde me sentía más, más, más cómoda, ¿vale? Y sobre todo esa parte de empatizar. Empatizar, no veáis a vuestro público objetivo como números, no veáis a vuestro público objetivo como gente que vive en el centro de Madrid, eh, gana tanto dinero al mes y tiene dos hijos. No, verlo como personas que tienen necesidades, que tienen emociones y que tienen gustos, ¿vale? Eh, para mí creo que es muy importante, cuando trabajáis ese público objetivo, y para mí es uno de los pilares de cualquier estrategia de marketing digital, de comunicación, incluso de desarrollo de negocio, es pues, el público objetivo, ¿vale? Y es una de las cosas en que, las que más hincapié quería hacer en este, en este taller, ¿vale? Entonces os voy a explicar cuáles son las variables en base a las que podéis trabajar ese estudio de, de público objetivo, de cliente ideal, de target, de segmento... Os digo todas estas palabras porque creo que en el momento que os pongáis a buscar información en internet eh, podéis encontrarla con muchísimos nombres, ¿Vale? Eh, por una parte hay dos variables que tenéis que estudiar, ¿vale? por una parte qué tipo de consumidor es y por otra parte qué es lo que busca cuando necesita un proyecto como el tuyo, ¿vale? O un servicio como el tuyo o un producto como el que tú vendes, ¿vale? Cuando qué es lo que está buscando cuando siente la necesidad de acabar en un proyecto como el tuyo, estas dos variables ¿vale? por una parte eh, qué tipo de consumidores, vale, podéis hacer hay muchísimos estudios podéis buscar por internet de tipologías de consumidor, pero con esto me refiero a cómo se comporta cada persona con el gasto o con la inversión. Eh, por ejemplo, hay un tipo de consumidor que se le llama el consumidor consciente, que es una tendencia nueva que igual a vosotros os interesa un poco más, eh, que es ese tipo de consumidor que prefiere pagar un poco más si sabe que el producto o el servicio que se va a llevar eh, está relacionado pues, o tiene que ver con un tipo de economía más ética, más justa o eh, conoce perfectamente las, la, los productos en origen eh, o, es, o sabe que el proyecto que va, con, que va a contratar tiene una ética y una solidaridad eh, de organización interna diferente, ¿vale? Esa sería una tipología de consumidor. Otra tipología de consumidor pues, eh, son los llamados que están totalmente estereotipados, los, los padres y madres de familia, ¿vale? las cabezas de familia, pues, gente que son más ahorradoras, que buscan más el precio, eh, que van a comparar mucho más antes de hacer cualquier tipo de, de, de compras, son consumidores no más conscientes, sino más retraídos, eh, su proceso de compra es más más lento. Luego hay otro tipo de consumidores que tienen un proceso de compra mucho más impulsivo, ¿vale? Que se dejan llevar mucho más por las emociones, por las, por las, por las marcas, no con, por marcas, entender como eh, una persona que quiere unas zapatillas y tienen que ser Nike, ¿vale? Sino por lo que transmiten las marcas, por esa, por esa emoción. Entonces, creo que eh, buscar tipologías de consumidor, buscar en internet, hay un montón de estudios... Eh, os va a abrir muchísimo los ojos sobre los procesos de compra, ¿vale? Porque cuando entendéis el proceso de compra, vais a entender el embudo de conversión, que es el ejercicio final que vamos a hacer, a lo, eh, que vamos a hacer en, el, en el día de hoy, ¿vale? Que os lo explicaré un poquito más adelante. Pero ir quedándoos un poquito también con esta terminología. Y por otra parte, una vez que tengáis fichada en el tipo de consumidor, es cómo se comporta con la, con la compra, buscar y definir, y esto para mí es lo más complejo, es lo más es más delicado que es lo que busca cuando realmente, cuando está buscando un proyecto como el tuyo, ¿vale? Si yo vendo zapatillas, por ejemplo, igual la necesidad que, estoy, que, estoy, que cubro por el tipo de zapatillas que busco es eh, gente que busca la comodidad, ¿vale? Que busca la comodidad o que quiere un calzado alternativo para ir a trabajar porque son deportivas que son un poquito más elegantes, ¿vale? Entonces no es... Gente que busca unos zapatos nuevos es gente que busca una sensación, que busca cubrir una necesidad más emocional. ¿vale? Quiero que entendáis que eh, los procesos de compra en general han cambiado muchísimo de una parte totalmente económica a una parte muchísimo más emocional. Entonces, cuando habéis esa reflexión de qué es lo que está buscando cuando necesita o cuando siente que necesita un proyecto como el vuestro, intentáis ir a una parte un poquito más emocional. Aunque penséis que vuestro proyecto es totalmente eh, eh, os dirigís a personas que están dentro de una empresa Por ejemplo, es un business to business eh, Da igual, esa persona que está detrás de, de buscar un nuevo proveedor, por ejemplo Tiene una necesidad, que tiene un punto emocional En cuanto consigáis eh, una relación más emocional Y eso lo, combat, lo, lo, lo convirtáis en comunicación Va a ser vamos, un, un éxito y, y os digo eh, que, que no es nada sencillo, pero, pero funciona y una vez que tengáis toda esa información, ¿vale? Que es hacer un poco de investigación en bruto, llenar papeles, hacer esquemas, poneros todos los, todos los murales compostits que queráis, eso es la metodología que os gusta, yo soy mucho de escribir, cada uno con sus, con sus, con sus formas de, de hacer investigaciones, crear fichas, ¿vale? Definiendo quiénes son. Y cuando queréis esas fichas... Eh, por una parte, sí, tienen que estar esa parte de los, de los datos demográficos, ¿vale? Tipo el sexo, la edad, la situación sentimental, familiar, las, tipo, las tipologías que queráis más estándar que haya que, que bajar, ¿vale? Si eso es relevante para tu producto, ¿vale? Igual la edad para vuestro producto no es relevante, pero para otras sí, ¿vale? Entonces, hacer una, una, una, un desglose de cuáles son los datos demográficos os interesaría llenar y lo llenáis. Otra parte podría ser pues, el tipo de profesión y la relación laboral que tiene, porque eso os dará a entender también cuál es su, cuál es su capacidad financiera y al final la relación que seguramente queráis a, llevar a cabo con ese, con ese target, con ese público objetivo, es una relación financiera, un intercambio por, por dinero al final. ¿Vale? Luego, eh, aquí entramos en una parte mucho más emocional, que es que busquéis adjetivos calificativos que te ayuden a describir su personalidad y sus preferencias. ¿Vale? Ahí es donde entra la parte que os comentaba antes de la, eh, de la empatización. Tienes que empatizar a tope con esas personas. ¿vale? Y lo, lo, lo conseguís haciendo, pues, podéis trabajar con mapas de empatía, que eso es un, otra, otra metodología, pero ya que os he puesto enlaces, eh, le, le haré llegar la presentación a Elena para que os la mande a todas. ¿vale? que Aquí hay, hay enlaces aquí abajo con ejemplos reales de cómo podéis hacer esos perfiles de público objetivo a través de la metodología de los Bayer Persona. ¿vale? De manera que tengáis una... Una reflexión súper profunda sobre su personalidad, sus preferencias, qué tipo de experiencias le gusta tener relacionadas con tu marca, cuáles cuál son las que le gustan, por qué, cuáles son su sus inquietudes, qué es lo que le mueve a eh, hacer compras, hacer, hacer, eh, a tener cualquier tipo de relación con un proyecto como el tuyo. ¿vale? Entonces aquí os he puesto unos cuantos ejemplos que creo que os servirán bastante para, para reflexionar. Y una vez que tengáis definido y muy bien pensado y totalmente empatizado o, ten, o volváis a verificar quién es vuestro público objetivo, que podéis hacerlo con todo este tipo de ejercicio eh, eso para mí es uno de los pilares, vale es una de las bases que tenéis que tener en cuenta para, para poner en marcha vuestro, vuestra, vuestra estrategia de marketing digital. El siguiente paso vale es que tengáis construida una marca, vale pues el primer, el primer pilar era el tema del público objetivo el segundo pilar es la marca, ¿vale? La marca os va a ayudar a construir una identidad que le va a dar todo el valor que se merece a vuestro proyecto. Sin una marca sólida, sin una marca sólida no vais a ser diferenciales y no vais a ser reconocibles. Lo que no queréis que digan de vuestro proyecto es ¿eh? esta gente que hace no sé qué, ¿vale? No, queréis que os llamen por vuestro nombre. Yo no quiero que me llamen la chica rubia de los rizos, yo quiero que me llamen Paloma, es, es, es que es mi personalidad. Soy, identi soy identificable, soy diferenciable, entonces... Eh, y soy única sobre todo Entonces eh, tenemos que aportar y tenemos que aprender A darle esa personalidad, y esa identidad Igual que la tenemos nosotros, que es totalmente única A nuestros proyectos Y eso lo conseguís a través de una marca ¿vale? eh, os, quería poner un, os quería poner un ejemplo ¿vale? De cómo una marca ayuda a diferenciar Dos productos o dos servicios Que son totalmente iguales ¿vale? eh, Vamos a ponernos un ejemplo de una marca o de, Quiero decir, de un producto Que es Cosmética Natural ¿vale? Creo que todas estamos, podemos estar un poco familiarizadas Con esa, con esa nueva tendencia De eh, utilizar productos cosméticos Que provengan de origen natural ¿vale? Y dos marcas Que he encontrado que están dentro de ese, de, ese, de ese mercado Que ofrecen Cosmética Natural Una es Eco Eco Y otra es esta marca que se llama Yowai, ¿vale? Eh, son dos marcas que ofrecen el mismo, exactamente el mismo producto o servicio, ¿vale? Son, pero la marca es totalmente diferente, ¿vale? De primeras veis que a nivel visual eh, lo que transmite esa marca es... Totalmente op es, es opuesto, ¿vale? Eh, Eco Eco opta por un tono verde, por algo que es, te lleva a una parte muchísimo más, es mucho más natural, es mucho más ecológica, en la tipografía que utilizan que es totalmente orgánica, desordenada, te lleva como a, a la sensación de que es un proyecto que, es, que, que ofrece no solo cosas naturales, sino cosas manuales, algo más artesanal. En cambio, cuando te vas a la imagen de Yowae, lo que ves es una marca que parece más un laboratorio de estética, algo mucho más profesional, te recuerda como a marcas tipo Lancaster con las que igual estamos más familiarizados, entonces podemos entender o puedo entender por eso que es un concepto, es un proyecto que está igual eh, dirigido a un público mucho más amplio, pero en cambio Ecoeco -Eco me transmite algo muchísimo más, más, más personal, más alternativo, más, más íntimo, ¿vale? Cuando buceamos un poco en, en su marca, ¿vale? He investigando un poquito, pues en cuanto buceamos un poco, vemos que CoeCo es una marca ¿vale? que defiende principios como eh, residuo cero, ¿vale? Tiene garantía ecosocial, tiene, colabora con un montón de proyectos, le gusta, quiere generar comunidad, eh, transmite cuidado artesanal, ¿vale? Podríamos decir que esos son los valores de su marca. Y los valores de su marca se ven reflejados en su logo, pero no solo se ven reflejados en su logo, también se ven reflejados en toda su comunicación. ¿vale? Cuando investigas un poquito en su página web, en, cu en cuáles son los elementos que utilizan en su plan, que son principalmente la página web, porque es un e-commerce, e y venden a través de su web, en su cuenta de Instagram, eh, si suscribís a su email, la verdad que, son, que es delicioso, y en el blog... Eh, la forma en la que hablan, eh, el tipo de comunicaciones que hacen, cómo utilizan las diferentes herramientas, hablan también de todos sus valores, hablan de su marca. No solo venden su producto o servicio, ¿vale? Hablan de su marca, transmiten esa identidad, conectan de una forma totalmente emocional y tienen un plan que está ajustado y está diseñado para construir esa marca y dar difusión a esa marca. Pero en cambio, cuando nos metemos... Eh, y analizamos un poquito más eh, Yogae, eh, que es esta otra marca ¿vale? Que también es de cosmética natural Vemos que sus valores se basan En el tipo de producto que utilizan Que son las plantas tradicionales coreanas Hablan de equilibrio natural de la piel Y sobre todo de innovación ¿vale? Ellos se posicionan más como un laboratorio Que no como artesanas de la belleza Que es un poco lo que, lo que hace EcoEco -eco. Entonces, daros cuenta cómo teniendo dos productos Iguales ¿Vale? Que al final la solución que ofrecen es la misma, es cosmética natural, creando una marca con mucha identidad, te diferencias totalmente dentro del mismo mercado y adaptas tu plan a, a, cada, a, a tu marca, ¿vale? A, a, a, adaptas tu plan a tu marca. Es decir, que todas las herramientas de marketing digital o de comunicación, incluso de distribución comercial que vayas a utilizar, están, en estos dos casos, totalmente alineados con los valores que tiene su marca. ¿Vale? Entonces, ¿por qué estas dos marcas eh, funcionan tan bien? Pues porque seguramente habrán llevado a cabo todo un proceso de trabajo ¿vale? para definirla. Y definir una marca no se trata para nada de hacer un logo. Elegir unos colores y tener una, una, una identidad y tener una tipografía corporativa, ¿vale? Eso es el final de todo el proceso. Si realmente queréis generar una marca y. Tampoco os estoy hablando de que os metéis a trabajar con un estudio de, de, de branding estratégico, algo súper complejo. Esas son reflexiones que podéis hacer vosotras mismas como creadoras y desarrolladoras de vuestros propios proyectos para, para poner en marcha toda la identidad que queréis darle a vuestro proyecto. ¿vale? El segundo pilar de vuestra estrategia de marketing tiene que ser la marca. Entonces, para definir la marca... Lo primero de todo que os tenéis que plantear, y esto es un ejercicio totalmente filosófico, que puede resultar un poquito estrambótico incluso un poco grandilocuente cuando os lo explique, eh, tiene muchísimo sentido, ¿vale? Lo primero de todo que os tenéis que, que plantear es cuál es el propósito de vuestro proyecto, ¿vale? Cuál es la razón de existir de lo que hacéis, cuál es ese porqué. Cuando os planteéis el propósito, a diferencia de todo lo demás que os tenéis que plantear cuando hagáis la estrategia de marca, es que el propósito de vuestro proyecto se puede cumplir incluso si vuestro proyecto no existiera. ¿Vale? Por ejemplo, eh, yo os voy a ir poniendo el ejemplo de Google, que lo tengo aquí abajo, porque he puesto Google porque es un... Es, un, es, un, es una herramienta que todos conocemos, ¿vale? con la que todas estamos totalmente familiarizadas. Por ejemplo, el propósito de Google es la universalización de la información y el conocimiento. Si nos vamos a en la universalización del conocimiento, de la, la información y el conocimiento, podría llevarse a cabo, aunque Google no existiera. Pero la razón de ser de Google es esa. Entonces todo lo que trabaja, cómo trabaja, cómo se desarrolla tanto a nivel interno como a nivel externo está diseñado para esa universalización de la información y del conocimiento y lo hace tanto desarrollando su producto y todos los subproductos que tiene como a nivel interno, ¿vale? permitiendo toda la libertad que le da a todos sus trabajadores para que desarrollen sus propios proyectos personales y sigan difundiendo el conocimiento y la información dentro de Dentro de la sociedad, ¿vale? Eh, y más, si además estamos trabajando con un proyecto, con un fondo social o dentro del mundo cooperativo, o de, la, o de la generación de comunidades, el propósito lo tenéis que tener súper interiorizado. Y ya no solo eso, sino todos vuestros, todos vuestros colaboradores tienen que compartir ese propósito y cuando te, eh, estéis generando equipo, todo vuestro equipo tiene que tener súper interiorizado cuál es el propósito del proyecto. Porque de esta manera todo lo que hagáis tenga, va, a tener, va a tener coherencia. ¿vale? Y esto os va a ayudar a generar un montón de marca. El segundo punto es que eh, tengáis desarrollada vuestra visión. ¿Vale? La visión de vuestro proyecto es como veis ese proyecto a largo plazo, ¿vale? Os recomendaría que eh, hagáis visiones a cinco años vista, ¿vale? Y que esas visiones las, re, las readaptéis cada año, ¿vale? Hacer revisiones anuales de todo esto Y más como funciona el mundo actualmente Que todo cambia a una velocidad infinita Revisar todo este tipo de... El propósito tiene que, tiene que mantenerse ¿eh? Si el propósito de un proyecto cambia Normalmente suele cambiar muchísimo más Muchísimas más cosas Y sería eh, incluso eh, recomendable ca cambiar toda la marca Pero la visión, la visión la podéis ir evolucionando Pero intentar mantenerla ¿vale? Entonces hacer esas reflexiones De cómo os veis a cinco años Es un ejercicio fabuloso y luego definir cuál es vuestra misión, es decir, cómo se desarrolla, cómo os desarrolláis como proyecto para conseguir llegar a una visión. ¿vale? Siempre teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta vuestro propósito. Para entender un poquito mejor esto, que sé que son conceptos que son súper ambiguos y además soy totalmente consciente que lo explicamos de formas diferentes, eh, si habéis ya trabajado con estos términos, vale vamos a volver a Google, que me parece un ejemplo siempre eh, muy bastante cercano a todo el mundo. ¿vale? Eh, la visión de Google es el ser, ser el motor de búsqueda más rápido del mundo. ¿vale? Eso es como la visión, el objetivo a nivel de desarrollo de producto que están buscando. ¿vale? Y su misión es organizando la información en el mundo para que sea más útil y accesible. Si ellos consiguen que la información en el mundo esté totalmente organizada, Vale, gracias a, a, lo que, a lo que ellos ofrecen Su motor de búsqueda Podrá ser el más rápido del mundo Porque es una consecuencia vale Tal y como funciona a nivel tecnológico Si toda la información es súper accesible Es útil Y internet no está lleno de basura desorganizada El motor de búsqueda Será mucho más rápido Porque a la araña le, le resultará muchísimo más fácil moverse ¿vale? No sé si veis aquí La relación que hay ¿vale? Entonces con vuestros proyectos estaría bien Que también reflexionarais acerca de Cómo os veis dentro de cinco años y cómo os vais a desarrollar ¿vale? para llegar a ese objetivo a cinco años. Pero todo esto ¿vale? no tiene sentido si no tenéis los valores definidos. ¿vale? Los valores van a ser aquellos atributos que os van a ayudar a definir los principios éticos y morales que van a crear esa percepción de marca. ¿vale? Cuando hablo de percepción de marca es cómo el, como el mundo, cómo la sociedad os percibe. ¿Vale? Los valores dentro de un proyecto, y más si es un proyecto con fondos sociales, son súper importantes, tienen que estar muy alineados con el propósito, pero sobre todo tienen muchísimo que ver con nuestra estrategia de marketing digital, ¿vale? si no están si no está estos cimientos bien, bien asentados no podremos trabajar. Eh, si no tenéis muy claros cuáles son vuestros valores No podéis desarrollar toda vuestra Estrategia de personalidad, no podéis eh, Desarrollar vuestra identidad corporativa Y no podéis desarrollar contenido ¿Por qué no podréis hacerlo? Porque si no tenéis unos valores que están súper bien Asentados, ¿vale? Todo lo que contéis no tendrá diferencia No tendrá razón de ser Y al final todo nuestro contenido Todo lo que es en las redes sociales el, el marketing digital, quiero decir Se llena de contenido, ¿vale? No podéis generar contenido que representen a vuestras marcas a través de vuestros valores, de vuestra personalidad y de vuestra identidad corporativa. ¿Vale? Eh, siguiendo con el ejemplo de Google, quiero, que, quiero hacer una, una rápida reflexión en plan los valores de Google o cómo ellos comunican es que la, sus valores son rapidez, precisión, atención al cliente, innovación y facilidad de uso. ¿Vale? Y en base a eso han desarrollado una personalidad que representa aún representa a ese facilitador de la, de, la, de la oficina, que siempre comparte todo contigo, que es súper ordenado, que le gusta trabajar para que el, la gente que está a su alrededor trabaje de una forma más eficiente, no igual pues, sería pues, como esa, esa figura dentro de cada organización que trabaja por y para el trabajo, para que el trabajo de los demás sea más fácil. ¿vale? Fijaros que esa personalidad que han definido está totalmente alineada con sus valores que son la rapidez, la precisión, la atención al cliente, la innovación y la facilidad de uso. ¿vale? Tenéis que definir vuestros valores y vuestra personalidad y para definir vuestra personalidad eh, os recomiendo que os imaginéis a una persona, vale, humanizar a vuestra marca, igual que os he pedido antes que humanicéis a vuestro público objetivo desde tal punto que empaticéis con ellos, tenéis que definir la personalidad de vuestra marca hasta tal punto que seáis capaces de representarlo, ¿vale?, con esto que me refiero, me refiero a que hagáis una ficha, hagáis una ficha y os lo imaginéis y describáis cómo es, cómo es su día a día, qué es lo que qué es lo que le gusta, qué es lo que no, con qué tipo de contenido se inspira, qué es lo que le gustaría compartir, qué es lo que tiene que contar al mundo, ¿vale? Pero desde el punto de vista de vuestra marca. Y esto os va a resultar de verdad muy fácil de hacer si tenéis claro cuál es vuestro propósito, cuál es vuestra visión, cuál es vuestra misión, cuáles son vuestros valores. Podéis desarrollar muy, de forma súper fácil y súper bueno, no súper fácil, pero en forma mucho más ágil y mucho más alineada con vuestro proyecto, cuál es vuestra personalidad. Y por último, cuando ya tengáis todo esto desarrollado, podéis contar con ayuda de eh, consultores, de, de asesores, bueno, podéis contar con la colaboración de mucha gente para desarrollar todo esto, nos lo cargáis a la espalda de forma... De forma personal, si no, si no queréis, no tenéis los recursos, no tenéis el tiempo vale Para luego al final acabar con un manual de identidad corporativa Un manual de identidad corporativa son las normas que tangibilizan, que hacen realidad toda la personalidad Los valores, la misión, la visión y el propósito de vuestra marca vale Ya sea a nivel de tono, de cómo se comunica vuestra marca A nivel de, de colores, a nivel de tipografía, a nivel de a nivel de esencia Vale, y ahora, habiendo hecho un repaso a todo esto, aquí os he puesto el manual de identidad corporativa de Google por si queréis echarle un vistazo, no lo vamos a ver ahora porque me podría enrollar muchísimo y no tenemos mucho más tiempo, pero ahora habiendo, habiendo visto todo esto, habiendo eh, más o menos repasado de una forma súper superficial eh, ¿cuál es? cuáles son todos los pasos que tienes que llevar para poner en marcha tu estrategia de marca, ¿entendéis un poco mejor por qué estos dos logos son tan diferentes? Porque no se trata simplemente de elegir unos colores y una tipografía, sino que se trata de elegir unos colores, una tipografía, un nombre, unas formas y un estilo que represente cuáles son tus valores, cuál es tu propósito, a qué es a lo que quieres llegar, ¿vale? Entonces, este es el segundo pilar con el que tenéis que llevar a cabo vuestra estrategia, ¿vale? Todo vuestro plan de marketing. recordar la pirámide, ¿vale? El producto y el servicio lo definís en base a vuestro público objetivo, a ese, a ese estado, a ese, a ese estudio de mercado, a ese benchmark, ¿vale? Para conocer las tendencias. Después, diseñéis vuestra marca. Tenéis muy claro, ¿vale? ¿Cuándo, qué es lo que le representa? ¿Cuáles son esos colores? Pero representando siempre esa identidad. ¿Vale? esos valores, ese propósito y por último vamos a diseñar el plan que es la punta del iceberg, que es lo que, vais a... que, es lo que hay que ejecutar de forma diaria, de forma semanal o como queráis ver, ¿vale? pero que al final es lo que va a ver, es lo que va a tangibilizar todo esto que habéis tenido que trabajar antes. Y para ello os voy a enseñar una metodología ¿vale? que es súper útil sobre todo para organizar y para priorizar qué es lo que tenéis que hacer o qué es lo que queréis hacer para, para llevar a cabo vuestro plan de marketing digital, ¿vale? Que es el embudo de conversión. Lo que quiero es que igual os resulta un poco complejo, ¿vale? Pero eh, quiero que os, que os familiaricéis con este tipo, con esta metodología que para mí simplifica muchísimo eh, diseñar un plan de marketing online, ¿vale? Entonces, el embudo de conversión. ¿vale? Un embudo de conversión es como una forma de esquematizar cuál es todo el proceso que va a llevar un usuario, voy a hablar de usuarios, ¿vale? porque eh, vamos a pensar en marketing digital, ¿vale? en marketing digital eh, las, las personas las llamamos usuarios, ¿vale? y esos usuarios queremos que sean representantes de tu público ideal, ¿vale? de, tu, de, ese, de ese cliente ideal que hemos trabajado antes. Eh, el embudo de conversión esquematiza y representa todo el proceso de decisión de compra o de decisión de colaboración con tu proyecto que tiene un usuario desde que descubre ¿vale? desde que, descubre que tiene una necesidad o que le gustaría colaborar con un tipo de proyecto hasta que se convierte en alguien que confía en vuestro proyecto de forma recurrente. ¿vale? Tiene forma de embudo, y aquí he intentado expresarlo en una infografía, que eh, tiene forma de embudo porque normalmente lo que nos pasa es que al principio en la, en la parte de arriba en la parte de eh, eh, hay mucha gente que se puede interesar por nuestro proyecto ¿vale? que puede llegar a tener una necesidad relacionada con la solución que ofrecemos a, puede haber bastante gente ¿vale? puede haber eh, mucha gente que se interese por, eh, eh, pues el, el, por el, la solución perdonar ¿eh? por las, es que hablo demasiado y a veces que en la cabeza me me pide que, que me pare un momento. Puede haber bastante gente que eh, necesite una solución como la que vosotros ofrecéis pero toda esa gente que se interesa por vuestro proyecto, va a, haber, va a haber unas cuantas que se van a descartar porque han pensado que no, en verdad no necesitan una solución de ese tipo o deciden ir a, a investigar por otro lado, pero también hay una parte de esa gente que se interesa por vuestro proyecto en concreto. ¿vale? De esa gente que se interesa por vuestro proyecto en concreto, en concreto hay... Una gente que os va a pedir que le hagáis un presupuesto, va a, navegar, va, va, va a tener más información, os va a seguir en redes sociales, va a empezar a interactuar con vuestro proyecto, ¿vale? Y de toda esa gente que la tenéis como más... genera ya más confianza con vuestro proyecto, va a haber una parte de esa gente que se va a convertir en vuestro cliente, en vuestro colaborador, en vuestro proveedor, en el objetivo que tengáis. Y de toda esa gente va a haber después una parte que se va a convertir en ese perfil que os va a recomendar, que, os, que va a repetir, ¿vale? No sé si lo he explicado bien, de verdad, eh, no sé si puedo ver algún tipo de chat, porque tengo aquí la pantalla completa, me, me resulta súper importante, ¿vale? Que... Verifiquemos que esta parte la entendéis ¿Vale? Cómo funciona eh, el embudo Ponerme en el chat unos ok, unos sí O ponerme alguna pregunta Alguna pregunta concreta Pero el proceso que lleva Una estrategia de, una estrategia de marketing Una estrategia de compra-venta Una estrategia de comercialización Es que hay mucha gente que se interesa O que siente que tiene una necesidad Y solo unos pocos que te acaban comprando Y menos todavía que Ahora explicaré lo que es un prospecto eh, un, y menos todavía los que al final repiten o te recomiendan, ¿vale? Y eso es el, es el público que más valor tiene para nosotros. Vale, eh, entonces, ¿cómo medir? Eh, voy, a, voy a dejarme el chat abierto aquí porque así puedo interactuar un poco con vosotros. Me lo había ocultado porque dice. Si, si quieres, Paloma, yo te voy avisando, ¿eh? Si veo algo, que también estoy aquí, o sea, que lo que, lo que prefieras, vamos. Sí, sí, si sí, me vas avisando si hay alguna duda, mejor, porque así no me, no me distraigo tanto. Vale. Entonces, cierro el chat. Vale. Eh, ¿Cómo entendemos en números? ¿Vale? Estos son cómo los llamamos en términos de marketing online a esas personas y cómo, cuál es la técnica que tenemos que llevar a cabo para conseguir a esas personas en cada fase del embudo. ¿Vale? Eh, lo primero que normalmente tenemos son visitas. ¿Vale? Entonces, tenemos visitas a nuestra página web, gente que entra por primera vez a ver nuestras redes sociales. Eh, gente que eh, eh, conoce por primera vez o tiene una relación por primera vez con nuestro proyecto ¿vale? Para conseguir más visitas, para conseguir más alcance Necesitamos llevar a cabo estrategias de atracción ¿vale? Estrategias de atracción eh, pueden ser eh, intentar tener un buen posicionamiento en Google Para que la gente cuando busque cosas nos vea bien hacer, eh, Tener contenidos que publicar contenidos en Instagram que sepamos que nuestros seguidores van a compartir en sus stories y de esa forma conseguir llegar a más gente, ¿vale? son eh, tácticas y herramientas que nos permiten impactar por primera vez a un nuevo tipo de público, pero ojo, ese contenido tiene que ser de calidad porque si sí, lo que queremos es que esa nueva audiencia, esas nuevas visitas que hemos conseguido se, se conviertan en contactos, es decir, gente que nos sigue en nuestras redes sociales, gente que se inscribe en nuestra newsletter, gente que se guarda nuestra página web o nuestro blog en, su en la pestaña de favoritos para leerlo de vez en cuando. ¿vale? Gente que va a interactuar con nuestra marca. Para ello necesitamos llevar a cabo estrategias de interacción. Estrategias de interacción eh, pueden ser desde lanzar concursos en redes sociales a, a llevar a cabo acciones dentro de nuestra página web que permitan que la gente nos pida información, poner formularios, ¿vale? En esta parte, ¿vale? Estas dos primeras fases son las dos fases que se van a llevar el 80% de todos nuestros esfuerzos en marketing digital, pero ojo, hay una norma en marketing digital y creo que en, muchos, en muchas estrategias de modelo de negocio que se llama la norma del 80-20 y es que el 80% de tus esfuerzos te va a dar el 20% de los resultados y en marketing digital la norma del 80-20 es el 80% de tus esfuerzos tiene que estar en estas dos partes del embudo en generar un montón de contenidos para conseguir visitas, en generar un montón de de contenido de calidad para conseguir interacción vale, eh, nos va a conseguir el 20% de los resultados. Es decir, de todo este esfuerzo que hagamos, igual conseguimos ¿eh? el 20% de nuestro, de nuestro volumen de negocio. ¿Cómo lo vamos a conseguir? A través de los prospectos. Preguntabais antes por ahí. Un prospecto, vale, eh, en términos de marketing, es un usuario que, se, que está activamente interesado en tu producto o servicio, ¿vale? Que está como en ese proceso de decisión de compra o de, de contratación, ¿vale? Que está en ese momento en el de decisión de compra, ¿vale? Ahí es donde tenemos que llevar a cabo eh, acciones de decisión, ¿vale? Que sí que implican una conversación muchísimo más cercana, como mandar presupuestos, eh, tener eh, mapas de precios dentro de nuestra página web, incluso publicar promociones dentro de nuestras redes sociales, eh, hacer promociones a través de campañas de email marketing, ¿vale? Es como... Esas acciones que son mucho más puntuales, son muy estratégicas porque necesitan estar dentro de un plan, ¿vale? Pero que son mucho más puntuales que lo que queremos es que consigan, ¿vale? Que esos prospectos, que esa gente que está como activamente, totalmente metido en el rollo de, uff, estoy ahí a punto de contratar, a punto de comprar, pero que le demos ese punto de confianza que igual muchas veces es una llamada telefónica, cuando se trata de un servicio personal en plan, oye, ¿te acuerdas que te manda ese presupuesto? No sé si tienes algún tipo de duda, eh, cómo, que, igual te lo puedo adaptar, Tienes, a... bueno, son esos puntos, vale, esas acciones que son bastante comerciales, pero que nos tienen que ayudar a convertir en clientes, ¿vale? Y ahí es donde están nuestros clientes, aquí es cuando hemos llegado ya a esa parte en el mood en el que tenemos nuestro pequeño eh, grupo de clientes, ¿vale? Y ahí es donde están, eh, llevamos a cabo las acciones de conversión. En las acciones de conversión, por ejemplo, si estáis planteando un proyecto que tiene, que, tiene conversión online, que es un e-commerce, que tenéis un, una, una tienda digital o cualquier tipo de pasarela de pago en una página web, es súper importante para conseguir prospectos, para convertir prospectos en cliente, que el proceso de compra online sea súper fácil, súper intuitivo y transmita una seguridad infinita. Porque, cuantos, por ejemplo, cuantos más pasos tengamos que llevar para hacer una compra, imagínate, soy un prospecto porque me estoy guardando cosas en mi carrito, estoy haciendo una lista de deseos dentro del, del, de la página de, de, de tu e-commerce, de tu, de, tu, de tu tienda virtual, estoy guardándome cosas, tal, soy un prospecto porque estoy como súper activo, tal, igual estoy esperando a que lleguen las rebajas y ese es el punto o para que llegue una promoción determinada ese es el punto que necesito para hacer esa compra pero si yo no tengo mi estrategia de conversión bien diseñada y cuando yo he hecho mi cesta de deseos y en la, que, en la que he añadido cinco productos pero luego cuando me pongo a comprar de repente veo una cosa que no me encaja me voy, es que no me lo pienso ni tres segundos ¿vale? porque sé que puedo comprar los mismos productos seguramente en otro sitio y estamos perdiendo un cliente entonces la estrategia de conversión es siempre muy delicada sobre todo si tenemos ese, un negocio digital o, si por el contrario, eh, tenemos algo que es mucho más personal, hay que cuidar muchísimo a los prospectos, ¿vale? Para convertirlos en clientes. Y una vez que alguien se convierte en nuestro cliente, y aquí voy a ser eh, bastante efusiva, es el mejor valor que tiene vuestro negocio, ¿Quiénes son vuestros clientes. O tenéis una estrategia de fidelización bien pensada, o vuestro negocio no va a tener un una desarrollo a largo plazo, y... Escalable, es decir, con potencial de, con, con potencial de crecimiento. Quien ha confiado, lo difícil que es conseguir que alguien confíe con, con, vos, de, con vosotras por primera vez, o sea, imaginaros todo lo que habéis tenido que trabajar, todo lo que habéis tenido que trabajar para conseguir que alguien confíe en vosotras por primera vez, ¿vale? Como para que cuando sea vuestro cliente os olvidéis de ella? Es muy importante que eh, reservéis un tiempo para cuidar a los clientes que ya tenéis, para. para para cuidar y acordaros de los colaboradores con las, que yo, con, los que ya, con las que ya trabajáis, porque si ya alguien confía en vosotros, aunque estemos hablando de marketing digital, que yo os recomiende a otra persona que sepa que ya tiene, que tiene una necesidad como la que vosotros me cubrís, eh, y es que ya lo paso casi directamente a esta fase a la fase de prospecto, ya ir directamente a contactar con vosotros o a buscar a vuestra página web lo que realmente está, está buscando. Entonces, guardar un tiempo y es súper valioso. ¿vale? Hay una estadística de marketing que, que, que me gusta bastante y es que eh, conseguir, un cliente, eh, mantener un cliente, conseguir un cliente nuevo cuesta siete veces más recursos que mantener a uno antiguo. Entonces, queréis multiplicar por siete vuestros esfuerzos. Pues no, de verdad, cuidad muchísimo a vuestros, a, vuestros, a vuestros clientes actuales, ¿vale? Porque os ha costado, y sé que os ha costado un montón, conseguirlos, ¿vale? Eh, bueno, pues ahora que ya habéis visto y ya vemos cuál es nuestro mudo quiero que hagamos un ejercicio. Bueno, se ha dejado aquí, ¿vale? A continuación, cuatro diapositivas más con eh, objetivos, ¿vale? Con más información acerca de cada una de las fases, me gustaría haber, haber revisado esto, pero no nos va a dar mucho tiempo, porque lo que quiero es que hagamos este ejercicio, ¿vale? Eh, una vez que ya hemos validado, que todo entende, todos entendemos cómo funciona ese embudo, quiero que empaticéis con el proceso, ¿vale? Porque sé que todas vosotras, hemos entrado, todos hemos entrado en ese embudo alguna vez, ¿vale? Vosotras también habéis estado en ese embudo, entonces... Como cierre de, la, de, esta, bueno, de esta masterclass o como queramos llamar de este encuentro, lo que quiero es que hagamos un ejercicio que nos dividamos, no sé cuánta gente somos ahora, pero que por lo menos hagamos dos grandes grupos ¿vale? para que eh, nos metamos en ese, en ese embudo, ¿vale? para que como compradoras seamos conscientes y tomemos conciencia de que hemos entrado en ese embudo muchísimas veces. ¿Vale? Y vamos a hacerlo con un ejemplo que creo que todos hemos vivido, vale que es como comprar un abrigo, vale comprar una, una prenda de ropa que eh, todas necesitamos, que todas utilizamos y que bueno tener un buen abrigo al final te quita de muchísimos problemas. Y creo que es como ese momento de compra de, mira, me, el abrigo que tengo lo tengo es una mierda y me toca comprarme otro. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, vamos a dividirnos en, en, en dos grupos, Elena, ¿tú crees que iremos bien? Sí. Eh, eso te quería comentar. Quizás pueden ser dos grupos de algo más de 10 personas o incluso tres grupos podemos hacer, como, como creas que es mejor para la dinámica y todavía serían grupos numerosos. Ya, ya. Vale. Es que como luego quiero que lo compartamos Igual no nos da tiempo si somos tres Perfecto, pues eh, hago dos grupos Así un momento así logístico vale, eh, Voy a asignar vale. grupos aleatoriamente Entonces automáticamente Os llevará a un grupo de trabajo vale A todas las asistentes eh, Lo que sí que quizás eh, En vez de 20 minutos ponemos 15 Para que dé tiempo a compartir, vale. Paloma Las vale. salas vale. Venga, pues voy a ir habilitando Vale, no sé si siguen viendo mi pantalla y me siguen escuchando a mí ya si puedo seguir explicando el, el ejercicio. Se, sigue explicando, sí, sigue oh. explicando y les, y les llevo a los grupos. Vale, entonces la idea es que siguiendo esta plantilla, ¿vale? eh, os pongáis vosotras en el momento de comprar ese abrigo y qué es lo que necesitáis, vale cómo, cómo veis ese abrigo por primera vez, cómo descubrís que igual os plantearíais eh, compraros un abrigo, una, una, un abrigo largo o un abrigo corto, o si igual este año os apetece uno azul en vez de uno rojo, ¿por qué decidís que, que pensáis que hay que cambiar de abrigo o ¿vale? cómo descubrís ese abrigo que al final os vais a comprar? ¿Vale? Y vamos a pensar en herramientas, ¿vale? en procesos. Eh, de una forma totalmente subjetiva Bueno, pues me, me gustaría que me lo recomendara una amiga O creo que lo descubriría por Instagram O buscaría en Google O me pasearía por las tiendas del barrio Hay opciones mil vale Pero quiero que os metáis al final en el proceso de decisión de compra Luego, ¿cómo consideráis si comprar un abrigo u otro? vale ¿Cuáles son las herramientas que vais a llevar a cabo Para decidir si un abrigo u otro? Bueno, pues voy a ir a dos tiendas y me los voy a probar O voy a mirar eh, la tendencia de este año a ver las influencers que me gustan, qué es lo que están publicando. O igual lo que hago es mirar entre 200 tiendas online porque soy una compradora que me, gusta, que me gusta, que me cuesta mucho hacer un proceso de compra y es todo lo que voy a hacer, ¿vale? Compartir vuestras experiencias, ¿vale? De cómo consideráis uno y otro vuestros procesos de compra, porque lo enriquecedor va a ser que tengamos todas nuestras visiones. Ah, para convertir. ¿Vale? ¿Cómo nos gustaría que fuera ese proceso de, de compra? Si mira, a mí me gustaría ir a una tienda porque lo que me gustaría es que la chica de la tienda me lo reco me, me recomendara o quiero pagar en efectivo porque es la forma en la que me siento más segura comprando o quiero que me garanticen que la entrega del abrigo va a llegar en tres días. Y por último ¿Cómo nos fidelizamos con ese abrigo para cuando se nos destroce el primero comprarnos el siguiente o recomendarle ese abrigo a otra persona? ¿Vale? Entonces ese es el ejercicio que tenemos que hacer todos nos hemos comprado un abrigo, vale. Muy necesario, sí. <risa> eh, totalmente ese momentazo del, del otoño. Eh, Creo los grupos Paloma ya, ¿te parece? Vale, vale automáticamente os iréis a las salas. Si hay algún problema, pues bueno, yo estaré un poco así de organizanta porque hace mucho que no habilito salas, así que espero que vaya todo bien. Venga, hasta ahora. <risa> ¿Quién quiere hablar de la sala No. Bien se ha apuntado todo. Ay. Camilo quiere ser el, el portavoz. <risa> Gracias Camilo. <risa> Gracias. Aquí tenemos los apuntes. Venga va. Estás en el primero en visibilidad. Sí. Eh, hablamos uno de la ética animal, o sea, Ajá. en el caso de que um, los materiales eh, que se usan en el en la prenda, pues eh, no, no tengan maltrato animal. Eh, también recargamos el, como el, el local, o sea, en, en, ¿cómo es el, la compra local? ¿sí? Que el producto sea elaborado localmente y que también sea de un material sostenible, reciclable. Y, y pues en, en, también la parte de visibilidad, pues que sean en tiendas físicas, pero que también en algunos casos hacer como una investigación eh, virtual de, la, de las características como la prenda para el luego ya ir a la tienda a hacer la compra directamente. Vale. Eh, ¿el segundo, ¿cómo es que se llama? Vale, eh, igual seguimos con la parte de visibilidad con, con el otro equipo, ah, vale. con el otro grupo. Es que ¿Quién representa al, a la sala 2? Que no me acuerdo quiénes estaba y si no digo yo un nombre. Ay chicas, ¿nadie se atreve de verdad? Vale, yo, A mí no me importa. Vale, genial. Según mis notas, corregirme si no me equivoco, eh, nuestras conclusiones para la visibilidad es que recurrimos a marcas conocidas, que, con las que ya tenemos algún tipo de... que ya las conocemos, que ya hemos comprado y sabemos que, que nos gustan. Uh -huh. Si no, pues recurrimos a Google para informarnos sobre el producto y también, podemos, y también preguntamos a contactos. Pues si vemos que alguna amiga tiene un abrigo que no os haya gustado, le decimos que, que nos informe un poco dónde lo ha comprado y nos den alguna información más sobre el producto y, y eso. Vale. Jolín, pues fijaros que lo que habéis contado es totalmente complementario, ¿vale? Porque al final se trata, en este caso, ¿vale? De... Conseguir que ese abrigo, ¿vale? Yo voy a hacer desde el punto de vista de, del abrigo, de la marca que vende ese abrigo, ¿vale? Necesito comunicar y hacer visible a través de Google, ¿vale? Por ejemplo, o a través de eh, que la gente que ya me ha comprado sepa que mi abrigo está hecho con, bajo los principios de ética animal, que es un producto elaborado localmente y que, eh, y que sea, esté presente y todo esto se comunique en las, por ejemplo, en las tiendas físicas. ¿vale? Entonces ahí. Entendemos que es en el momento en el que si yo consigo esa visibilidad dentro de eh, la gente que, me, que quiere comprar mi abrigo, porque mis abrigos están elaborados de forma, de forma ética, ¿vale? según lo que me habéis contado, eh, voy a conseguir que esa visibilidad me lleve a la fase siguiente, a la fase de consideración. ¿vale? Entonces, ahí creo que es, que es bastante fácil que veamos entre todas cómo eh, que nuestros valores eh, estén reflejados en todo lo que decimos de primeras y el que, que, que se entienda muy bien cómo es nuestro producto para que siempre consigamos esa visibilidad por ejemplo a través de, a través de Google porque voy a buscar abrigo de fabricación sostenible por ejemplo o de, o de, una, marca, eh, o de una marca ética aparezca nuestro producto ¿vale? fenomenal muy bien, eh, venga la consideración que habéis Camilo, que habéis, que habéis reflexionado eh, bueno, uno que que sirva para todo, sí, como vale. que es útil en varias etapas, eh, estaciones, por decirlo así. Vale. Eh, que tenga buena resistencia de los materiales, pues, llamamos como a las características físicas del, de la prenda y que tenga pues una buena calidad. relación de relación calidad-precio. Vale. O sea, que realmente pues lo, lo que valga pues es por la calidad o viceversa, ¿no? Uh -huh. Y pues ya que cumple su función principal es que abrigue bastante. <risa> vale. <ríe> Fenomenal Vale, y el otro grupo que era Marta Sí, nosotros en consideración mmm, nos importa la información que nos den sobre los materiales, las, las tallas aquí valoramos eh, el asesoramiento ¿no? que nos puedan hacer Perfecto. y la confianza que, que nos muestren ¿no? también porque bueno que, que sea un, un producto que dure, que dure porque la, lo ideal sería que no solo usarlo en una temporada, sino poder darle una larga vida ese, al abrigo. Y ya. Fenomenal. Y no tengo... Claro, entonces aquí entendéis que realmente la fase de consideración de lo que se trata es que si en el momento que estáis, como, que estáis pensando si comprar un abrigo u otro, sean las características más técnicas, más objetivas lo que, me, lo que me hagan decidirme por un abrigo u otro, porque igual yo he encontrado dos proyectos que fabrican el tipo de abrigo que quiero, ¿vale? que me gusta estéticamente, que tiene un proyecto ético, que los productos que utilizan son a largo plazo, que... Pero si me tengo que decir por uno u otro, pues al final será pues porque me gusta uno más un modelo que tienen u otro, porque me explican de forma técnica eh, eh, qué es lo que tiene, los, las, características tienes, las características que tienes son mucho más, se ajustan más a mis necesidades, que los materiales son más resistentes. Aquí es como una parte, en este caso, mucho más objetiva. ¿vale? Primero, desde un punto de vista emocional. Consigo, me fijo en las imágenes, en las que en las imágenes no, me fijo en las marcas que están alineadas con mis valores y luego para decidirme ya es una decisión mucho más racional. Comparo si los materiales de uno y otro me, me sirven o me gustan más o incluso a nivel estético. ¿Vale? Fenomenal. Y luego la part, para la parte de la conversión. A ver, Camilo, para la, la, lo que influye para decidir cómo está la compra, pues uno puede ser las garantías que nos ofrece el vendedor con la prenda. Eh, la forma de pago también, como si hay un pago a plazos, por ejemplo, si se hace eh, con tarjeta y qué tipo de tarjetas me puedo con las que puedo pagar. Eh, en el caso online, eh, como los plazos de entrega, o sea, cuánto puede tardar en llegar a casa. Eh, la seguridad de pago que me ofrezca la, la página web y en algunos casos como la yo creo como eso, como el diseño de la página o, la, o los pasos que hay que seguir para pagar. Por ejemplo, algo que no nos gusta es que nos obliguen a en algunos casos obligarte a registrar y poner todos tus datos solamente para comprar una cosa que en algunos en, en algunas páginas lo puedes hacer sin ser usuario. Sin pagar. Uh -huh. Y también en el caso de ya cuando vamos a una tienda física. Eh, como el buen hacer del vendedor, o sea, cómo me asesora, cómo me ayuda eh, al momento de, de decidir eh, el abrigo que quiero comprar. Vale, fenomenal. Gracias Camilo. Y a ver, Marta, ¿qué habéis pensado vosotras? La verdad es que en esta parte tampoco hemos profundizado mucho. Vale. Eh, yo he puesto que podría ser en físico, en tienda física, y también, eh, si no queda más remedio online, pero yo, esa es mi, mi perspectiva. Y, y nada, eso, que, se, que sea un pago seguro, que den la posibilidad de hacerlo por Paypal, por ejemplo. Y, y eso, que tengan sobre todo también atención para resolver dudas. Y hemos hablado, por ejemplo, del chat este que sale a veces, que, que te, si es online pues te ayuda a... A poder te da confianza, vaya. Vale. Fenomenal. Pues creo que aquí también vemos súper claro cómo para realizar esa conversión, sobre todo si eh, estamos hablando de un negocio online, lo importante que es que nos genere confianza toda la parte del proceso. Y en moda, por ejemplo, lo que pasa mucho es que investigamos mucho, investigamos bastante a través de internet, redes sociales, nos inspiramos, vemos en la página, pero al final lo que nos gusta es. Todavía, ir a la tienda, a probarnos la prenda y pagarla. Entonces, pensar que también hay modelos de negocio en los que la estrategia de marketing es muy combinada. Es decir, igual hago todo el proceso de visibilidad y consideración de forma digital, pero luego las conversiones las realizo en la tienda. ¿Vale? O en otros modelos de negocio seguramente que también es así. En plan, investigo, descubro la marca, lo veo todo en, en, en internet, a través de redes sociales, de Google, genera confianza la marca, pero luego al final lo que quiero es ir a la tienda o al establecimiento a comprar. Con, restaura con restaurantes pasa mucho. Investigas, los ves, los descubres a través de internet y de redes sociales, pero luego tú compras o consumes dentro del establecimiento. ¿Vale? Súper bien. Y luego ya para, para fidelizar, ¿qué se os ocurre que nos tiene que pasar para comprar el abrigo otro año más o para recomendárselo a alguien? Eh, pues, eh, como la durabilidad que ha tenido el abrigo y el buen estado que ha ha tenido durante pues, todo ese tiempo de uso que, que le he tenido. Eh, la experiencia con la compra, como la experimenté, si me gustó. Y, y también la parte de la humanidad del vendedor, que a veces, a veces recomendamos que vayas a un lugar solamente porque la persona que, que lo vende lo hace muy bien. Sí. Es eso, básicamente. Es muy majo. Mm. Genial, gracias Camilo Mártame Y nosotros eso y también que nos hagan algún descuento Siempre Ajá. Vale Vale Sí, esas, esas tácticas de fidelización No sé si conocéis el caso de una compañía telefónica que se llama Pepefon Vale, que... Eh, la, la estrategia de comercialización o de, de adquisición de nuevos clientes que tienen todas las telefónicas es cámbiate a mi compañía que te voy a hacer el ofertón de tu vida y vas a pagar muchísimo menos que lo que estás pagando ahora durante el primer año o los primeros seis meses. Pues lo que hace Pepephone es que cada año que estás con él, con ellos, pagas menos. O sea que tú tienes una tarifa estándar cuando empiezas, entonces su, su estrategia es 100% de fidelización. Ellos no invierten nada en visibilidad, no invierten nada en consideración, lo ponen todo en la parte de conversión y de fidelización. Entonces, todo lo que no, no se venden, o sea, más allá de la información que pueden dar de forma totalmente estándar. Pero una vez que estás dentro, si recomiendas a alguien, si no sé qué, cada vez que año que estás ahí, la, la atención al cliente es fabulosa. Soy bastante prescriptora de, de, de Pepe, pero, pero bueno, que me parece un ejemplo muy bueno para entender eh, cómo. Un modelo de negocio también se puede basar, una estrategia de marketing también se puede basar en la fidelización, olvidando las otras partes, ¿vale? También depende de cuáles sean tus valores como empresa, tu propósito, de qué te diferencias de los demás. Ellos está claro que se diferencian del resto de compañías telefónicas por eso, las demás están en otra guerra, ¿vale? Entonces, eh, muy bien. Ay, pues creo que está, que ha quedado fenomenal. Eh, bueno, nos hemos pasado ya como de cinco minutos, espero que nos importe os he puesto aquí también un resumen y sobre todo que como no tenemos tiempo para dudas, bueno, os dejo ahí mi correo electrónico, que apuntarlo de verdad y si en algún momento queréis hablar conmigo, tenéis una duda concreta, estoy totalmente abierta a, a conversar, la verdad. Bueno Paloma, eh, muchísimas gracias, ha sido un placer, yo creo que bueno, yo personalmente he aprendido un montón, he estado tomando un montón de notas Muy por bien. los comentarios de, del chat, yo creo que las compañeras también. Os he dejado un enlace a una encuesta en el chat para, para evaluar un poco la actividad y, y bueno, repetir si es necesario o bueno, que nos deis eh, vuestro feedback para seguir en esta línea, en otra, bueno, ya, ya sabéis. Por otro lado, también hago una cuñita pro, eh, así como promocional, pero bueno, ya sabéis que este espacio es vuestro y, y este espacio, eh, digamos que se repite en el tiempo. Entonces, dentro de dos semanas tenemos la siguiente sesión en la que hablaremos de cómo convertir nuestro proyecto a la economía social y solidaria y hablaremos de, de políticas internas, de, de cuidados, de... De, de, de democracia dentro de las organizaciones y además lo vamos a hacer eh, junto con Dicha y Hecho, que es una marca de, de detergente ecológico y, y sostenible. Y, y además eh, lo hemos preparado con mucho mimo también, como esta sesión, y, y vamos a hacer un diálogo guiado con otras entidades que, que, bueno, que están en un momento así de... De, en un momento de crecimiento, ¿no? En un momento así de escalabilidad fuerte. Entonces, eh, bueno, pues eh, os he puesto también el enlace a la sesión, la tenéis en nuestra página web igualmente. Y también tenéis nuestro correo de economistas para preguntarnos lo que queráis, acceder a una sesión individualizada de asesoramiento y, bueno, un poco, un poco lo que os he contado al principio. Que, Paloma, un placer, da gusto oírte. Hemos aprendido sí, pues, un montón bueno. de... La verdad que sí, lo hemos pasado bien, <risa> hemos trabajado en grupos y ahora lo que nos queda de día, pues a, pues a, a estar lo mejor que podamos y, y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todas también El por, por estar puedes.